Sauce Lloron Salis Humboltiana, árbol de 4 a 5 metros de altura, nativo de México, Centro y Sur América. Además de ser usado como ornamental, su corteza contiene salicatos que son la materia prima para la preparación de aspirinas. Sus ramas delgadas y flexibles son utilizadas para elaborar canastros. Usos tradicionales. Los usos del sauce van desde el punto de vista ecológico, medicinal, artesanal y otros servicios. A nivel ecológico, los efectos restauradores permiten la conservación del suelo y el control de la erosión. Se ha utilizado en áreas sujetas a degradación por erosión eólica o hídrica. Las especies de género salis modifican el sustrato y ayudan al establecimiento de especies arbóreas. Este enriquecimiento forestal natural permite ser nicho ecológico de aves, roedores e insectos. Desde el punto de vista medicinal, entonces tienen valiosas propiedades medicinales, la corteza y hojas de estos árboles han sido empleadas desde hace siglos por pueblos en varias partes del mundo para aliviar la fiebre y dolencias tales como el reumatismo. En el siglo XIX, siglo, por primera vez, el extracto activo medicinal de la corteza de sauce. La salicina, nombre que deriva de salis, el nombre en latín de los sauces. De esta sustancia se deriva el ácido salicílico, muy importante en la industria química y en la medicina, pues a partir de él fue creada una variante, el ácido Alicílico, que no es otra cosa que la mundialmente conocida aspirina. En el Valle de Sibundoy las comunidades indígenas lo utilizan como sustrato para la caída del cabello. En este sentido, utilizan sus hojas y corteza. Tradicionalmente, el uso artesanal en los municipios de Santiago, Colón, San Francisco y Valle de Sibundoy permite la talla del fuste y las ramas. Los colonos y comunidades indígenas del sector utilizan la madera para la talla de butacos, máscaras gestuales, visión yague y rituales, la elaboración de instrumentos musicales, como tambores y tótems. Las ramas delgadas y flexibles se utilizan para hacer canoas, canastos y muebles de mimbre. De igual forma, dentro de los usos tradicionales, la planta de sauce presta un servicio ornamental en calles, cementerios, parques y jardines, arbolado urbano y carreteras. En el Valle de Segundo Hoy, el sauce es utilizado como sombra o refugio de ganado, a la vez que sirve como barrera, rompevientos y cerca en los agrohábitats. factores de amenaza, la principal amenaza del sauce es el temprano aprovechamiento, los acerradores no dejan que cumpla su periodo de crecimiento y lo cortan antes de los 5 años, dificultad que ha traído consigo escasez de la madera, el artesano ve limitadas las áreas de extracción y cada vez son más distantes del casco urbano, de igual manera en algunos lugares del valle de Cibondol, por la ampliación de la frontera agrícola y el cambio de uso del suelo, se generan las áreas de podreros. Amenaza la especie hasta el punto de desaparecer.